el que da los grandes palos que en Nueva York, mi hermano. Placer tenerte en las cámaras de Telenor. Aunque laboramos en diferentes empresas de comunicación, no, en la dos poderosas compañías más grandes Yo soy de Telemicro y usted es de Telenor. No, yo soy de Telemicro. No, no, yo soy de Telemicro, y usted de Telenor. No, yo soy, sí, lógico, lógico. No, la bienvenida a ti, a todo el equipo de Telenor. Mi pueblo, que siempre lo apoyo, lo llevo en el corazón. Y a ti, darte las gracias siempre por, por el apoyo incondicional que siempre me ha dado. El DJ, ¿cuánto, ¿cuántos años tienes tú radicado aquí en la Ciudad de Nueva York? Yo tengo 28 años ya, viviendo aquí. Señores, DJ Henry, el, el DJ Henry, lo menos que él hace aquí, he dicho que, a pero su historia se remota. Desde San Francisco Macorís, él era DJ allá. Luego llega aquí a la Ciudad de Nueva York. Y hoy por hoy es uno de los empresarios artísticos más grandes que tiene la gran urbe de Nueva York. Sí, este, nosotros empezamos, digo, empecé en el, el 85, trabajando en todas las discotecas, El Millón, El Dogao, La Guira, Boggy, Yudú, Le Caché, Caribe. la edad? No, 49. No es por qué ponerse ni quitarse. 49, entonces de ahí para acá hemos venido haciendo con mucha dignidad este trabajo. Aquí, aunque nunca hemos hecho trabajo de DJ. Pero eh, yo siempre digo que DJ Henry, el, el único DJ que no mezcla, pero resuelve. DJ, ¿cuál es artista eh, está trabajando bajo tu sello disquero aquí en la ciudad de Nueva York? Oh, o en los Estados Unidos completo. Bueno, correcto. Bajo la responsabilidad en estos momentos tenemos a Milly Quesada, tenemos a Miriam Cruz, tenemos al Chaval, tenemos a Kiko Rodríguez, a Crispy y un Franco Macorizano, Chicho Severino. Ya. Pero ha trabajado también con casi la mayoría de los artistas oh. en, en, en la trayectoria de tu carrera. Oh, no, no, todos han pasado por mi mano, desde Anthony Santos, le he manejado tres giras a Elvis Martínez, le he manejado dos giras a Zacarías Ferrera dos giras, y por ahí a todos, todos los artistas dominicanos, bachateros, este, en su mayormente bachatero y merenguero, incluyendo a Sujeto, Juliana, eh, todo, todo han pasado por la mano mía hasta ahora, gracias a Dios. Bueno, me siento orgulloso eh, de que un franco macorizano como tú también esté teniendo éxito aquí en esta Gran urbe, que es bastante difícil, me imagino que tus inicios fue difícil, eh, eh, pero ya hoy por hoy, luego de 28 años, ya tiene un nombre hecho gracias a, al trabajo tesonero. Bueno, todos los inicios son difíciles, no importa dónde tú estés, eh, porque recuerda, eh, aprendemos a gatear, luego a caminar, pero ya estamos establecidos, gracias a Dios, todo marcha bien, todo camina bien, porque el que bien lo hace, bien le sale. Bueno, Villajero, déjame aprovechar para que envíe un saludo, aprovechando esta fiesta de la, de la Dominicanidad, de la Gran Parada Dominicana de Bro, a toda tu gente de allá, de San Francisco de Macorís, la República Dominicana. No, un saludo a toda mi gente de San Francisco de Macorís, especialmente los de San Vicente, de Paúl, mi barrio. Lo llevo en el corazón a todos los franco macorizanos. Bueno, nosotros seguimos en el set con esta transmisión a los 30 años de la Gran Parada Dominicana del Bronte, el honor, Canal América, uniendo dos naciones.